Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita, síganos en el Facebook, síganos en Instagram. Cuando somos jóvenes, cuando somos jóvenes como Jerry por ejemplo, los huesos no suenan tanto porque tenemos los cartílagos intactos y en general están hidratados. La columna, recuerden, tiene discos intervertebrales que suelen estar hidratados por eso es importante tomar agua, cuando estos discos se deshidratan y se achican pueden empezar a tocarse las vértebras y a producir ruidos, por lo tanto ese desgaste puede producirse por la falta de hidratación. Otra cosa que ocurre, muchas personas hacen tac y se hacen sonar, el, se hacen sonar la columna. ¿Es bueno o es malo? Miren en mi experiencia no es ni bueno ni malo siempre y cuando no duela no hay ningún inconveniente ahora si uno hace siempre el mismo movimiento tac, tac, tac, se hace sonar recurrentemente siempre exactamente el mismo movimiento puede ocurrir que produzca una lesión Sí, puede ocurrir por eso es importante siempre movilizar suavemente la columna en todas las direcciones, para darle una movilización más pareja, ¿no? Siempre el mismo movimiento, tengo un amigo que hace siempre hace el mismo movimiento. ¿Puede ocurrir una lesión? Sí, y puede que no ocurra una lesión. Muchas veces me han dicho, Fernando, ¿te duele el cuello? Porque yo estoy haciendo ejercicios constantemente de cuello. Y yo digo, no, no me duele, simplemente estoy moviendo, cuello. ah, pero no hagas eso porque te va a hacer mal. ¿Qué me va a hacer mal? Yo siempre digo que si uno está moviendo dentro de los parámetros normales de movilidad de cuello y para eso hay que agarrar un libro y simplemente leerlo cuáles son los rangos de movimiento de un cuello o simplemente hacer ejercicios de cuello y ver cuál es mi rango normal de movimiento no hay ningún problema porque es lo que la naturaleza nos permite hacer, por el contrario sí hay que hacerlo. El problema es cuando uno ya quiere empezar a hacer movimientos muy bruscos y que no son tan controlados. Yo siempre digo que esos movimientos de que se los a un profesional o por lo menos si los quiere aprender a hacer hágalo bajo la guía de un profesional para estar seguro que lo que está haciendo está bien pero no hay ningún no hay ningún problema en mover el cuello todo lo que yo uno quiera yo constantemente estoy moviendo el cuello y me suena siempre y cuando el movimiento lo haga en forma controlada y dentro de los parámetros normales de movilidad. Ahora les voy a contar un secreto. Y ahora les voy a contar un secreto. A partir de que yo empecé a hacer mis ejercicios rotatorios, cambiando de direccionalidad en, en diferentes posiciones en la columna, logré mejorar mucho la movilidad y la fuerza de mi columna. Pero además empezaron a aparecer un montón de ruidos nuevos que a veces me sorprenden a mí mismo, sobre todo cuando hago el despegue de sacro, se siente tac, tac, tac, nunca me han producido dolores y hasta uno puede decir que, se, que siente cierto alivio, ¿no es cierto Jerry? Con Jerry los practicamos muy, muy seguidos y a él le ha mejorado muchísimo su columna los ejercicios de las rotaciones los ejercicios de flexibilidad y fuerza no son ejercicios de yoga no son ejercicios de pilate, son ejercicios para mover las articulaciones utilizando ángulos que normalmente no usamos para producir despegues de calcificaciones adhesiones fascias y es por eso que empiezan a aparecer todos esos ruidos es muy importante hacer los ejercicios en forma controlada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 manipulaciones violentas, bruscas. Ese tipo de manipulaciones generalmente las hacen los quiroprácticos y cada profesional tiene su forma de trabajar y es respetable. Yo en general prefiero hacer 10 movilizaciones en el mismo sentido antes de que hacer una fuerte para ir adaptando el cuerpo de a poco. Muchas veces cuando uno hace movilizaciones y a veces lleva a la articulación un poquito más allá del rango de movimiento, puede producir algún ruido. Muchas veces no son las famosas burbujas sino que es un TAC. Muchas veces esos ruidos son también calcificaciones, son adhesiones como que hay tejidos pegados y uno al llevarlo a un poquitito más de lo que de lo que puede hacer se despegan esas articulaciones. Ese ruido no vuelve a aparecer como el del Popping Sun, el, el, el ruido ese que se produce y después vuelve a aparecer. Esas sí son calcificaciones y he despegado muchas calcificaciones en mi vida haciendo muchas movilizaciones. Los kinesiólogos, los fisioterapeutas estamos muy acostumbrados a escuchar esos ruidos y si tiene alguna duda pregúntele a su profesional, a su kinesiólogo, a su quiropráctico. Muy bien, si es bueno o es malo, cada uno debe sacar sus propias conclusiones. Para mí, si no duelen, a menos que sean los meniscos, no son ni buenos ni malos. Recuerde suscribirse, seguirnos en el YouTube, seguirnos en el Facebook, seguirnos en el Instagram, ponerle un me gusta, apriete la campanita y lo vemos en nuestro próximo video.